hola buenas tardes bienvenidos bienvenidos a Susurromic del papel que estoy nerviosita mira que me acaba de llegar un paquete súper guay súper grande muy esperado de quien pues me le ha mandado eva del canal <coughs> scrap chip eva y es que estoy quitando cosas para poner esto un poquito más plano porque tengo aquí todo lo de navidad que estoy Trabajando con ellos y he puesto esto para que a ver uh, que le doy un neque a la cámara. A ver si no he puesto esta cartulina azul. A ver si, como es oscurita, no creo que refleje eh, no es cristal, no creo que refleje la luz de, de arriba del techo. Bueno, vamos a abrirlo, vale, sin más dilación. Muchísimas gracias Eva. De, de ya te digo que todo lo que has mandado me va a encantar. Me encanta ya. Nada más que el detallazo que has tenido de mandármelo. Y bueno. Y voy a abrir el paquete. Que ya está. Ha sido un segundo. Y mirad. Mira cómo viene el paquete. Qué guay. Mira, Me lo ha puesto. Me ha forrado la cajita. ¿Veis? Por dentro. Qué chulo que pone Holiday Wish. Mira. Ala y por aquí también. Mira, qué mono. Con su arbolito de Navidad. Mira. Con una botita. Muy, muy bonito. Muy bonito, Eva. Qué chulo. Y después, pues esto, supongo yo que viene tapando. Madre mía. Mira, qué bonito. Qué pasote. Bueno, qué bonito. Solamente esto es que esto verlo así oye esperaros que os lo os voy a quitar de aquí para que veáis vale Esperaros, voy a quitarlo de aquí para que veáis porque así no se aprecia entonces me voy a poner de pie ¿eh? para que veáis el efecto que hace el paquete abierto vale porque hace juego mira el paquete abierto con todo lo que lleva dentro le han tintado los bordes y es que esto es un espectáculo para la vista, ¿eh? Mira, es espectacular. Muchas gracias, Eva. Muy, muy bonito. Presentación 10. Me encanta. Qué bonito, Eva. Te la has currado, ¿eh? Mira. Con glitter. Mira. Qué bonita. Es precioso. Qué bonito. Es una... Mira, me está entrando esto frío. Para que yo tenga frío. Qué bonito. Es precioso. Muchas, muchas gracias, Eva. Espectacular. Qué bonito. Bueno, todavía no he visto ningún paquete. Y ya me está dando escalofrío. Uy. Es que es... mira mira por aquí. Es que es precioso. Bueno, es mágical, De verdad que sí, ¿eh? Es que es una pasada. Qué bonito es. Uf, me ha encantado. Mirad qué bola. Yo esto no, De esta no tengo. Mirad qué bonita. Y es que además es... Espectacular, qué bonito, eh. Es como si saliera luz de la caja. <risa> qué bonito. Bueno, voy a ponerlo en un lado. Oh, es que no, que, no, no quisiera que os perdierais nada, porque es que es espectacular. Mira, con estrella, el, el, conf el confeti. Bueno, los fideitos estos son monísimos. Qué bonito, es que es. Mira, y la palabra mágica. Es que cuando tú abres el paquete, sale luz. Te lo estoy diciendo, que sale luz. Uf, qué bonito. Mira, mágica. Es precioso. Voy a apartarlo. Bueno, qué espectacular. Qué bonito, esto dos. Es que eso, que es da. Ay... Voy a apartar los flequitos, esto se aprovecha, claro que sí, mira, qué bonito, es que es precioso, madre mía, parece magia de verdad, ¿eh? mira, es precioso, qué bonito, Eva. me ha encantado, ¿eh? mira, lo primero que voy a sacar es esto que se ve, mira, que pone beautiful, es espectacular, qué bonito, mira, es una conejita con un lacito que se le mueven los ojitos y son adornos que me ha hecho ella. Mira cómo viene atado haciendo todo juego con un tul en verde mí. Qué bonito. Haciendo una moña, mira. Madre mía. Es un espectáculo. Qué bonito. Y aquí me han dado un adornito creo que hecho a mano por ella. Voy a abrir el paquete. Viene lleno de confeti también, así que ahora saldrá confeti por todos lados. Madre mía, es precioso. A ver, vamos a abrirlo. A ver. Se van a caer los confeti, mirad. wow qué bonito, es precioso. Ay, que se ha enganchado aquí el Ay, qué bonita, mirad, qué mona. Me lo ha hecho ella. Qué bonito. Qué bonito. Me encanta. Mira, qué bonito. Son como o conejita o gatita o algo así. Es que la orejita parece en conejita. Uy. Ay. Mira, qué bonita. Qué bonita, Eva. Son preciosas. Mira. Es esta misma. O una borreguita también. Puede ser. Espera que se me engancha en él. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias, Eva. Es precioso. ¡Qué bonito, qué bonito! Con la bufanda, voy a el invierno. Y el petaquillo. La pongo aquí. Eva, la ¡Qué bonito! ¡Precioso! Muy, ha Cuidado los detalles al máximo. ¿eh? Mira, todo viene embalado en bolsas como esta. Que, por supuesto, reutilizaré. Y en papel de en papel de estrellitas, creo que es. Bueno, en bolsas como esta. Mirad cómo viene el empaque. Con una visita agarrándola con una bola y esto viene así qué bonito vamos a abrirlo que ha pasado pero bueno madre mía porque como que mira tiene el empaque es espectacular mira viene cogido con otra pinzita y mira que me ha mandado a vale. ver a que viene grapado a ver que yo tengo aquí un pica grapa no que si no lo puedo pasar me ha este. ah, mandado, mirad como viene el paquetito decorado de no quiero, a ver que no quiero comprar el este, este se abre por aquí a ver, a ver. pelo, a ver. así y este, vale, así y así el con del el ruido a ver este es el empaque que se guarda. Mira. Ay, qué mona. Son bolsitas. Para guardar las mascarillas, por ejemplo. Valen también. Mira. Qué tela más chula de Navidad. Mira, qué bonita. Me ha mandado un par. Pues mira. Una para guardar la mía y otra para la de repuesto que va en el bolso. Y otra para mi marido. Ay, qué chula. Este lleva Snap. Qué guay, mira qué mona. Son buenísimas, muchas gracias Eva. Qué bonitas son, me gusta y me gusta la tela, muy muy de ahora. ¡Guau wow, Eva, qué trabajera! Madre mía, mirad. Es precioso, mirad qué bonito. Está cosido entero y es shaker mirad, mira aquí le ha puesto una bolita con estrellitas verdes. Es la misma tela que esta de Navidad, que es preciosa. Mira qué bonito. Ay, que se me reparan las bolsas. Mira, ¿veis? Y se mueven las cheque porque encima lleva un, como, un, como un tul. Qué bonito. Es precioso, mirad. Y aquí le ha puesto un táser que se lo ha hecho ella. Qué bonito, ¿eh? Mira qué bonito con un lacito naranja qué bonito eva te ha quedado súper bonito mira por dentro qué chulo y la libretita qué guay muy chulo muchas gracias de verdad qué mono pues te ha quedado muy bien es monísimo muchas gracias qué bonito, y mirad al filito para que no se le vaya lo que hay por dentro ¿ves? bueno, no, esto esto más bien es de adorno, es esto tan chiquitito es chulísimo, me encanta y con lo que nos gusta una cheque qué bonito está está genial, Eva es una pasada de bonito a ver, que lo voy a poner bien ay qué bonito, espectacular qué bonita la bolita Qué bonito, qué bonito, muchas gracias. Es precioso. Qué bonito. Vamos a abrir otro. Mira, otro que viene así como, mira, se pone en este mismo sobre y esta vez la pincita trae un bastón de, de caramelo. Y voy a abrirlo. Aquí suena cascabel. a cascabel oh mira qué bonito dos tassel mira con un cascabel precioso qué bonito eva Qué tía qué bien te sale qué bonitos son espectaculares hoy oh, en rosa y en celeste me encantan bueno y el packaging para que te voy a querer contar está súper bien qué bonito mira Qué bonito. No me digáis que no es una pasada. Qué bonito es. Mira. Y otros dos. Qué bonito. Es que son preciosos. Son muy bonitos los dos. Mira qué bonito. Está precioso. De verdad, de verdad. ¿eh? Qué bonitos son. Muchas, muchas Gracias. Qué bonito, esto es un tesoro. Qué bonito, espectacular. ¿eh? Y si os seguís dando cuenta, mira, todo sigue haciendo juego. Juro oh, es que está espectacular, ¿eh? de verdad. Qué bonito, es una pasada. <risa> es que muy bonito. Vamos a abrir este que está así envuelto en papel. También de celofán, mira, hecho a mano por ella. mirad qué bonito, la blonda que la he hecho con tul de estrellita, mira qué bonito, precioso, qué bonito, beautiful, y con una bailarina, celebrate, con el. Ay, mira, este lleva plumitas también. Ay, este también lleva plumitas. Mira por detrás. Qué bonito. Y mira el empaque, ¿eh? Es que no veas, tío. Qué bonito. Qué precioso. que me ha encantado. Madre mía, qué trabajo. Yo ya con esto me voy por satisfecha. Pero qué bonito, es Que has cuidado el detalle al máximo. Vamos. Es espectacular, eh. Me parece una pasada. Qué bonito. Vamos a seguir abriendo. Mira, aquí hay otro que viene liado. Viene aquí con una pincita. La pincita la voy a poner. Y mira, viene liado con este lazo en un sobre dorado. Mira. Qué bonito. Son de estos que se quedan tiesos. Que en, la, en los extremos, o sea, en los... Aquí lleva metido como una... Como, como no. Lleva metido un... Es que no me acuerdo el nombre. Un alambrito y se queda... Y se queda tieso. precioso. ¡Qué bonito! Este lo pongo aquí. Y vamos a ver que tiene. A ver, no sé si lo tengo aquí también. Es un espectáculo, ¿eh? de verdad eh. Miro el paquete y, y es que lo que estoy viendo todavía sigue haciendo jugar. Bueno, es, que es espectacular Mira, wow Ay, esto es un Es un tag, claro Mira, qué bonito Esto va cosido aquí Vale Ha hecho una bolsa, ¿no? Con dos departamentos, mira, le ha metido Ay, oh, qué bonito Mira Qué bonito, Eva Precioso la ha echado glitter. Qué bonito. Con mis medias. Me encanta. Mirad. Lo que ha hecho con el papel. Es precioso. Muchas gracias, Eva. Qué bonito. Y le Me ha metido pétalos. Mirad qué bonito. Lo que ha hecho con el papel. ¿Veis? Qué bonito. Y por aquí, mira, ¿qué le ha hecho? ¡Qué fino! ¡Qué bonito, mira! Es una pasada, mira, qué fino. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Esto lo voy a colgar yo aquí. Ahora cuando termine, lo a aquí con mis cosas. ¡Qué bonito es! déjame para que no se me ¡Ah! Así. Y ahora lo puedo. Y está igual. Los tan Qué bonito el sobre todo, qué detalle, precioso muy, muy bonito, me ha encantado Eva. Qué bien, qué bonito de verdad Voy a seguir sacando, mira, esto también se ve También está hecho a mano por ella Qué bonito, son unas tazas shaker Con las cucharillas de, de café Qué bonito, mirad el paquete ¿eh? La taza, o sea, aquí hay un vaso con la cucharita, la flor pero es que dentro, mira mira qué, qué empaque, madre mía, Uf, es súper bonito, este. esto lo quiero yo aprovechar después, ¿eh? qué bonito es, me encanta, y mira mira qué cosas más bonitas. Son dos tarritos, ¿veis? Y dos tacitas, pero mira, son shakers. Ay, me voy a quitar esto. Mira, qué bonita. El cuento de cascanueces. Ahí está cascanueces. Este parece pinocho. Este no lo veo. Este es un muñeco de nieve. Y este que no lo veo. Qué bonito, Eva Qué bonito, qué bonito Está espectacular, eh Vamos Precioso Qué bonito, eh Qué bien hecho están Me encantan jo. Mira, por aquí Van apareciendo más, más de esta Aquí hay más Madre mía, Eva, no toco, me en esta Uy, uy, Otra Mira lo que me ha hecho ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Me encanta, de verdad! ¡Qué cosa más bonita! ¡Chiquilla! Oye, os recomiendo que os paséis por su canal, porque mirad qué cositas tan bonita. y creo que, que merece la pena que os paséis, que se llama, os lo he dicho antes, Scrap chick Eva Chick con T terminado, de casa, Scrap... Bueno, voy a dejar el enlace en la caja de información y también os lo dejaré por, eh, por aquí, que se llama Scrap chick Eva y mirad qué bonito trabaja, pero madre mía, y aquí se ha pegado un pute. Se ha perdido. Buah, qué bonito, me mira, es aquí, un vasito tipo de los de estar bueno no se dice publicidad mira con como imitando la canela y el bastoncito de caramelo mirar la canela es eh, eh, una pajita de color craft está precioso mira es que no tiene desperdicio mira veis y me la llena de cosas También Madre mía, te habrá parecido poco Madre de mi vida, bueno Con calma, ¿eh? Porque esto hay que verlo, vamos mira es que no le falta un detalle Esto me ha encantado Pero aparte Ella, pues me ha mandado Un montón de troquelado En... En, en cartulina metalizada mira Mira, esto que se ha pegado aquí, creo. ¿Ven? De hojita, esto me va a venir estupendamente bien. Mira, un montón de troquelado. Ah, esto se, es que se ha pegado aquí. Me ha mandado. ¡Ay, qué mona! Mirad las camaritas. En 3D que viene hasta con la fotito. Me encanta. ¡Qué mono! ¡Qué bonito, eh! Mira, qué bonito. Es precioso. Mira. Una maletita. A ver. Corazones, un cristal de nieve, Carpe diem un montón de chipboard de Navidad. Ay, qué mona, mira. Una bicicleta, esto es adhesivo, eh, rubo me parece que es. Una cámara de fotos, mira. Una bola del mundo. Y esto es para que haga tú. Te haces así y te hace una cajita. Lo pegas y te haces una cajita. Ay, qué bonito este, el colibrí. Y este es precioso también. Bueno, es que me han dado... Mira. No más grande, ¿eh? Estas tienen glitter. Mira. Un corazón. ¿Veis? No sé si se verá ¿eh? Mira, otro con glitter Happy Holiday Qué bonito Mira, el ciervo Juro, es que es precioso Qué bonito Joy Mira Y un banderín Es que no vea, tía Madre mía Todo lo que me han mandado me encanta, qué bonito es, ¿eh? es precioso, qué bonito, qué bonito, qué bonito, mm, mm, vaya, a escuchar qué bonito, 340.000 veces, precioso, muchas gracias, Eva, me ha encantado todo, pero el vaso, vamos, el vaso me ha dejado, qué bonito, esto lo quito, lo voy a poner aquí, esto, esto es una pasada, qué bonito es. Me ha encantado. Mucho, mucho, mucho. Muchas gracias. Me ha gustado un montón. Voy a sacar otra. El papel este. Que lo voy a poner aquí. Para reutilizar. ¡Oh, hombre, ya decía yo. Digo, hoy. No me ha mandado. mira mira Qué pacallín. Y cómo viene la carta, ¿eh? Vamos. Uy, que tú hay más gordito, ¿eh? que tú es más, más bueno este no tengo yo yo el que tengo es finuchillo que tú es más bueno está es súper guay porque además es súper gordito Ay, qué bonito es este nunca lo había visto me gusta esta es la carta que aquí viene escrita luego me la leeré y esto lo voy a abrir mira esto, se, este papel es muy bonito pero mmm, no quiere mucho el celo, lo escupe ¡Oh! madre mía Eva tú estás chalado. digo, mirad todo cosido eh por favor Mira Mira El shaker también el lomo Cosido con Madre mía Eva Mira Qué cosa más bonita Qué bonito Qué bonito Eva qué picha de trabajada Madre mía No vea, Se cierra eh, parece es un botón. ¿Veis? Y yo pensé que iba a ser un álbum de foto, pero por lo que estoy viendo esto va lleno de sobre. Y todo lo que me ha metido. Mira, aquí lleva esta pincita que me encanta esta pegatina. Qué bonita es. Mira, madre mía. Chiquilla. Mira. Qué bonito el packaging, eh? vamos. Es precioso. Mira la presentación, eh. Es una pasada. este está pegado. Así que voy a, a tirar porque no tengo ni idea de qué puede ser esto. aquí viene ahí con una grapa también. Mira. Son trocitos de, de tela cosido, madre mía. Mirad, qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Eso es algo que acabo de tirar. Qué bonito, Eva. Es que es precioso. Esto lo ha, lo ha hecho ella, ¿eh? cosiendo tirita con tirita, ¿ves? Mirad, ¿Veis? Es que es... voy a dejarlo aquí Este lo voy a poner aquí Mira Otro sobrecito Mira, qué papel más bonito este Nunca lo había visto Hoy este también, mira qué bonito Aquí lleva otro sobrecito Mira El packaging Y un montón de piedras bonitas He metido estas Estas sí las conocía Estas no esta, yo no me acuerdo haberla visto. Y esta tengo en blancas, creo. Qué bonita. Esta no. No las conocía. Qué bonita, qué flipe. Me ha encantado. Qué pasada. Es precioso. Madre mía. Mira, qué bonito. Mira, de esmalte de uña. Qué bonito es. Mariposa. El de rosa, este me gusta mucho también, este me gusta mucho. Y este también es muy bonito. Todos son bonitos, pero llamarme a la atención, me ha llamado mucho la atención este. Este también me gusta mucho. Este de mariposa. O oh, otro sobre. ¡Hala! ¡Wow! Yo esto no lo he visto nunca, mirad. No lo voy a sacar porque ya se ve. Mira, qué me da ya. ¡Ope! Esto no lo he visto yo nunca, Eva. No tenía ni idea ni de que existía. ¡Qué chulada! ¡Madre mía! ¡Qué pecha de curra. Y esto será... A ver, esto de otro bolsillo. Sí, ¿veis? Que tiene... Todos son sobre, ¿eh? Es para... Efectivamente, es para hacer un álbum. Lo que pasa es que ya le ha metido... Eso esto también lo voy a sacar porque no quiero que, que me rompa nada veis y es súper precioso me ha encantado ¿eh? me ha gustado un montón mira todo va cosido mira la cheque que la ha he hecho aquí vale mira esto lo hace ella veis cosiendo trocitos de tela madre mía qué paciencia tiene esta mujer Madre mía, mirad todos los lazos preciosos que me ha puesto. Mira qué bonito. Mira. Este que yo quiero que veáis, mira, el brilli brigi Madre mía, es espectacular, qué bonito. Eva, no tengo palabras, tía, porque Madre mía, y todo lo que queda aquí. Que sigo. Vamos a ver. Mira aquí me he metido un clip con una ¿cómo se llama esto? con una bolita de cristal el twine estoy flipando con el twine porque yo nunca lo he visto un twine tan bueno es que se nota el tacto no sé dónde lo habrás cogido pero mmm, el tacto es buenísimo y es súper gordito ah, me ha encantado mira esto lo voy a quitar porque se vaya a que se me caiga y se me rompa veis la cuentecita con estrellitas de colores esto lo voy a poner aquí porque eso rueda mira es que es eso es que es espectacular madre mía yo no sé si... Si yo, si yo, si yo voy a salir la altura de todo lo que me ha hecho tú, ¿eh? Madre mía. Bueno. A ver, este... Este tenemos suerte, ¿eh? Porque este... El pelo como que... Con esta cosita así... No le gusta mucho el este papel. Y lo escupen. Aquí la he cinta de doble cara. Y... A ver, lo aquí aquí. Aquí. No quiero romperlo, A ver. Mm. Madre mía. Madre mía. Mira. Por favor. A ver, vosotros me podéis decir si esta niña nos ha pegado aquí una currada Mira, creo Mira, qué buena idea Me ha hecho una Poké Qué buena idea para cerrar las Poké Me ha encantado Esta te la copio, Eva, que lo sepas Qué idea más buena, eh Mira, se coge, se pone aquí Y hace clac, clac y se queda toda sujeta, madre mía, madre mía Es que no te ha un detalle, chiquilla Mira, madre, ¡oh! Madre mía Y la poca está cosida encima ¡Uy, qué trabajera se ha pegado la pobre mía Mira qué bonita Qué bonito, esto con Con el troquel de bastidores Qué bonito, mira mirad qué porque y aquí le ha puesto otro checker veis otro bastidor y aquí le ha cogido un tarrito con escarchita dorada mirad qué bonito wonderful Mira y aquí tiene otro bastidor no sé si se ve muy chulo y todo está cosido por ella ¿eh? mira esto es artesanía pura y dura ¿eh? mágica Mágica eres tú Esto es artesanía Vamos Entera, ¿eh? cosida por ella Y como no me ha mandado bastantes cosas Chiquilla me ha mandado, mirad Lo que ha hecho por detrás Madre de mi vida Yo no le meto nada Los meto aparte porque me da miedo que se rompa Y ella, pues con dos huevos Perdón, pero lo ha llenado Mirad qué bonita Qué cinta más chula. Así. Qué bonita es. Yo no lo meto por detrás porque me da miedo de que... Re... De hecho es que a mí me ha reventado. Y ella, mira, me ha metido este trocito. Mira qué mono. De cordón. Qué gracioso. Ay, mira, me ha metido twine. Bueno, lo voy a sacar, mira. El twine me ha metido un lacito como el otro, pero así este de cristales de nieve esta es la shaker que es doble porque ella le ha metido aquí y después aquí le ha puesto el bastidor que también es shaker aquí me ha metido troqueles de bola aquí más troqueles mira y me ha metido dos bastidores ¡Ay, ¡qué gracioso! ¡ay qué gracioso! mira mira esto no bueno, lo voy a sacar así que Esto está hecho a mano, tía Mira Qué gracioso Con la bobina de hilo y todo Mira Mira qué cosa más bonita Qué mono, Eva Muchas gracias, tía Qué bonito Es que espectacular Madre mía, qué currada Mira por detrás La currada Mira la puntada Qué Currada se ha pegado. Mirad las puntadas. Es que esto es. Vamos. Y por detrás también hay como otro bastidor con un Papá Noel. Qué currada más grande. Te has pegado una currada del copón. Madre de mi vida. Es preciosa. Pero bonita, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Me ha encantado. Mira, aquí está Pi. Vamos a como es plástico, a lo mejor refleja. veis otra shaker con otro bastidor, este es pinocho. Muy muy bien, qué bonito es. Pues me ha encantado. Esta para guardarla y archivarla ahí con las mías. Ah, ah, ah. pero tengo que sacarle esta y aquí le pondré la fecha y de quién es. En el último siempre se, se pone en uno de ellos por detrás, ¿vale? para que sepamos de quién es y de qué fecha es por ejemplo navidad de 2020 ¿Vale? y, y así siempre nos queda el recuerdo yo no sé si quita esto o seguir sacando porque aquí hay para un tren espera que voy a, voy a poner esto que no quiero que se me caiga Lo voy a poner así vamos Me y tú que esta niña se ha pegado la currada del siglo vamos es Aquí hay otra que suena también. Madre mía. Madre mía. Vamos a abrirla. Os recuerdo que tiene canal que se llama Scratch Chip Eva que mirad todas las cosas tan bonitas que hace hombre evidentemente hay cosas compradas pero hay muchísimas más cosas que ha hecho ella es que casi todo casi todo lo de adorno casi todo mira este se ha arroja este queda así este es madre mía ahí va. mira qué pasote Mira, me ha regalado una de estas cajitas del Teddy Decorada Esto tiene un nombre Estas cajitas así decoradas Pero es en inglés y yo no me acuerdo El otro día se lo oí pronunciar a una compañera Pero no tengo ni idea Mira, es que encajito Rojo más bonito Y abrimos y mira Madre mía Que si cascabeles, cuentas de madera Mira Pincita Bueno, bueno más pinzitas, mira. Más pompones. Arbolito, estrellita, madre mía. Mira. Mira qué estrellita. Arbolito de Navidad. Qué figuras más monas A mí las figuras chiquititas, mira qué bonitas. Me gustan un montón. Mira. Qué bonito. No sé qué, okay. por eso me he vuelto Un vestido Ah, no, es nieve, jove Precioso Las cuentas no las voy a sacar ¿Vale? Qué bonito esto me encantan Qué bonitos son De maderita sí, Y me han dado renito Qué chulo, ¿eh? Esto está empezando a parpadear no sé si es que no tiene batería Y la voy a cerrar Qué chula, muy muy bonita. bonita Bueno, pues vamos a seguir abriendo Porque aún hay más Bueno, voy a abrir esto Que esta mujer Se ha vuelto loca Mira Y me ha hecho un bastidor Es una pasada Esto no es un bastidor Da el pego, pero no lo es Es chulísimo, Eva. me encanta La idea, es un plato ¿Veis? Es un plato que ella ha decorado como si fuese eh, lo que hasta ahora, bueno, bastidores, ¿Veis? Mira. Es un plato. Entonces lo ha adornado súper cuco. Me lo ha llenado de cosas. Pero eh, bueno, mira. Vamos a empezar a sacar. Mira. Troqueles. Esto no lo voy a sacar, ¿vale? Son troqueles de bastidores. Mira que les de tag chiquitito mirad lo que tenía pegado en el cuello una, una de estas de do, de, de, de, pa, de doble cara de esa. digo esto que bueno mirad qué bonita una mariposa con cuentecitas para utilizarla claro mirad me ha embosado papeles mirad qué bonito Mira este. Precioso. Mira. Qué bonito los papeles estos. Mira, qué chulo. Mira, qué mono. Qué bonito, Eva. Son preciosos. Mira este de Mumbai. Qué bonito. Es espectacular. Qué bonito. A mí me gustan mucho me gusta mucho mira este qué bonito es bueno ahora es que la habíamos quedado sin batería y ya la he cambiado pero no no la voy a poner a carga ahora la pondré a carga después que os estaba enseñando que todavía hay más cositas dentro del mira el bastidor mira con bastoncitos de de caramelo y aquí me ha hecho mirad qué mono y me lo ha llenado mira de lacito de corazones mira es que pff. y me ha hecho como una carpetita para meterlo aquí que está muy bien mira ¿Ves? qué mono qué mono qué mono qué mono de verdad que es precioso Qué bonito, me ha encantado, de verdad, eh. Es chulísimo, esto es una pasada. Qué brutita, madre mía, todo lo que me han mandado Eva. Esto que me trae como venía, eh. Qué me ha encantado, todo, es una pasada. Y esto lo voy a cortar ahí, que me queda un hueco libre, lo voy a cortar. Que me, me, me gusta todo un montón, de verdad. Es un pasote, pero un pasote. Bueno, vamos a abrir otro. Mirad, aquí viene otro que lleva otra um, bolita de cristal. Y, vamos. Si ¿sí puedo quitarle el, el twin. Bueno, no, no. no, hay que quitárselo ahora. Uy, ahora. A ver. Es que... Vamos a ver. Bueno, aquí. Otro cachito de twain. Y este lo voy a poner ahí. Para que no me mueve. Vamos a abrirlo. Aquí pega ahora mismo de musiquita de Navidad, ¿verdad? yo abro lo regalo Mira, mira qué fino No me digáis, mira qué bonita Esto lo he hecho yo, son troqueles Qué bonita, mira Con la plumita ahí Espectacular, mira, este papel Me encanta, ¿ves? Lo he roto ahí porque estaba pegado con el celo Mira, qué bonito mirad qué fino es una pasada ¿eh? espectacular Eva, qué bonito, qué bonito, qué bonito El papel me ha encantado que bonito es Vamos a seguir este lo quito y lo pongo ahí y esto también lo voy a quitar con esto se ha pegado, esto no sé si lo voy a poder, porque esto es papel de seda y voy a tener que cortarle el cacho, porque con esto es lo que se ha pegado al papel ahí, y esto, ¿ves? Se, se rompe, esto se rompe, bueno, luego lo quito ya, lo recortaré con una tijera, porque se me ha pegado, qué pena, bonito que bueno. Voy a seguir, porque si no se va a hacer súper largo. Que todavía queda, eh. Mirad. Aquí hay otro de estos. Qué bonitos son estos sobres. Son súper chulos. Madre mía, qué bonito. Mirad. Me ha mandado retal de tela. Mira qué bonita. Ay, oh, está. Y después me ha mandado esto. Que ya está rizado. ¿Veis? Para que yo. Le haga. El adorno que yo quiera. Qué bonitos son. Qué bonitos de verdad, ¿eh? Son preciosos. Mira. Qué cosas más chulas. Con el tul Y este. Mira este. Qué bonito. Coloca la baza. Y este. Si es que son todos bonitos. Qué bonito. Y esta tela. Mira, esta. Porque la otra la hemos visto ya. Que esta es la de la bolsita. Espectacular. Pero ¿y esta? Mira, qué bonito. De osito. Precioso. Mira, qué bonito. Me encanta. Es chulísimo. Y esto como no quiero que se me rompa lo voy a meter en este sobre porque esto se me puede romper y esto me gusta mucho también me encanta la tela no rompe pero esto sí es, y no quiero que se me enganche en ningún lado ni se me pegue en ningún celo ni nada me encanta esta tela qué bonito y además tiene eh, como foil dorado me gusta muchísimo voy a tirar aquí si puedo mira lo que me traigo que aquí hay viruta para parar un tren y este mira como se está abriendo por aquí abajo, lo voy a abrir por aquí. A ver, si no... Si no se me rompe. Porque es cristal, veo el culete. A ver. Ay, ay, ay, ay. ay. No puedo. Este tampoco se escapa Ah, porque está pegado aquí Ahora Ay. Ay, que no puedo Ahora Mira Me ha hecho un tarrito Y me ha metido bolas de estas Que yo no la había visto nunca, me encantan Y Y de poliespan estrellita Muy chula, ¿veis? Y parece una boina No me digáis que no, que parece una boina Escocesa Pone Joel. Qué bonita. Y esto ahora se lo quito yo tranquilamente ya. Y me quedo con el toy. Y este, pues ¿para qué lo vamos a abrir? Porque mira. Pero bueno. Le ha liado ahí como una especie de rafia. Y mira, qué bonito que Es que quedan súper bonito, ¿eh? Muy chulo. Uy, y ahora. A ver si puedo. A ver si me deja. Voy a sacar este. Este también lleva twine. Todos llevan twine. Yo creo que te ha gastado una bobina de twine en mí. Qué bonito. La verdad es que el empaque es espectacular, ¿eh? qué gracioso. Es confeti de ángeles. O de arcángeles tocando la trompeta Y mira qué mono. Esto es que va pegado uno encima de otro. Y esto que... Es? mira qué bonito. Y ahí le ha puesto un... Qué gracioso, ¿eh? Vamos. Es monísimo, <risa> me encanta. Mirad, qué bonito. Precioso, qué, qué bonito es. ¿eh? Esto va pegado aquí. Qué gracioso. Qué gracioso, me encanta. Qué bonito es. ¿eh? Esto es que lo he despegado yo, ¿sabes? Lo voy a despegar del todo, ¿veis? Llevaba pegamento térmico, pero yo ahora lo pego. Porque se ha doblado un poco. Y entonces lo que voy a hacer es pegarlo y pegarlo así. Para que se vea el árbol y el... Pues si no estaba así, o se ve el árbol y entonces... O se ve el árbol o se ve... Estaba así. Entonces se ve o el Papá Noel y aquí se ve nada. Entonces lo pongo así. Lo voy a pegar ahí para que se vea derecho el, el muñeco de nieve, el Papá Noel. y el Y el pinito, ¿vale? Entonces lo voy a poner así del viaje no ves que el, el este sea torcido esto, tiene, esto ha sido en el viaje voy a ver si lo caliento lo despego y lo pego derecho y lo pongo así la idea es genial vamos a mí me parece una idea súper fantástica la verdad me parece súper genial el muñeco es una maravilla el muñeco lo has hecho tú y está súper chulo me encanta mira muchísima idea podéis sacar aquí eh porque nada más que en el packaging, y bueno y, y todos los adornos y los pasteles y el plato decorado y los de estos qué bonitos son qué fino mira es que mm, es una pasada qué se va ideas mira aquí mira esto de quitar que se me va a caer y no quiero que se me, me cayese fuera el muñeco de nieve que es una pasada mira qué bonito espectacular este se abre con un bonito que es el tul este de la estrellita ¿veis? ¿veis? a ver con el ve pero no ve así ah, y esto para reciclar. Y vamos a ver. Mira, aquí. Esto. Voy a aquí. Esto. A ver, abrirlo. Que esto es muy pelajoso. la tienta está caer doble cara y se pega doble. Ay, qué graciosa. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Ay, qué idea más buena. Mira, mira, mira. Ay, ay, mira, mira. La máquina de, de los chicles Por favor, por favor, mira Con las pelotas dentro Ay, qué gracioso Pero es que encima es checker Porque está cosida Mira, ay, qué gracioso Con su... Ay, qué gracioso Qué idea más buena Esto no se saca de aquí, ¿no? Esto va así de adorno Claro, porque en el momento que lo abra se va Qué gracioso Y esto es, por ahí caería la bola Mira ¡Ay, qué gracioso! ¡Me encanta! <risa> ¡Qué idea más original! ¡Qué chula! ¡Ay, qué mona! Esto lo voy a poner yo ahora mismo en la entrada de mi casa. ¡Hombre, que sí! ¡Ay, por favor! <risa> ¡Ay, qué mona! Esto lo voy a poner yo ahora mismo en la entrada de mi casa que tengo El árbol hecho a ganchillo de Navidad que el año pasado me regaló María del canal de la hermana Scrapera Y ahora voy a poner esto que me ha regalado Eva del canal Scrap Chic Eva Y lo voy a poner ahí, y tengo un perrito salchicha que me compré el año pasado vestido el Papá Noel en Tiger Y lo voy a poner ahí, voy a poner las tres cosas, me encanta, me encanta, me encanta, precioso Me ha flipado mogollón, me ha hecho lo de mi nieto y me dice que le una bola <risa> Me gusta mucho, muchas gracias Eva, está precioso de verdad, qué bonito <risa> Me encanta, qué bonito está. Ay. Bueno, vamos a sacar otra cosita. Yo creo que ya queda este y otro más ya. Mira, este que viene con una pincita, con dos pompones. <risa> y esta mujer, A ver. madre mía, Eva, yo te mato, te lo juro. Madre mía, Eva. <risa> Bueno, mira, me ha mandado este lazo. Que cinta adhesiva decorativa. Mira, en rosa palo. Que me ha dado a mí por el rosa palo y me encanta. Y encima de adhesiva, te lleva como lleva como un lazo que yo A ver. A ver si se ve ahí. Lleva como, son como de lazo. ¿Vale? He subido la luz. <risa> mira, me ha regalado esta maderita con este tul verde min. Mira qué bonito, es espectacular. Qué bonito Eva. Muchas gracias. Me ha mandado estos guasi que traen cuatro. Este paquetito de guasi. Mira, me ha mandado esta mini shaker. Mira qué bonita de estrella. Mira qué bonita. Uf, no, ¿Qué tal el precio detrás? Mira. Espectacular. Y por si fuera poco, me ha mandado otra shaker que es un bastidor. Veis ahí el metacrilato, está en azul porque hay que despegarle el papel y tal. Eva, yo de verdad que pff, no tengo palabras, tía. Uf, qué bonito, de verdad. Y ahora ya, para Maa Henry, mira, me ha regalado este tas de papeles. De 14 con noche por 21 centímetros. Que me encanta. Precioso, mira. Lo paso así rapidito para que lo veáis. Muchísimas gracias, de verdad, Eva. Mira, qué bonito este. Vale. Uy, se me cae. Mira, mira qué bonito este. bonito este también me gusta mucho. Mira este, qué bonito. Precioso. Eva, qué brutita. Es que todo está genial. Es todo precioso, de verdad. Esto va ha encantado, ¿eh? Vamos, es que es precioso. Y ahora, ya el último. Mira, este es el último. Voy a quitar. No quiero que se me pierda nada. Madre mía, mira. Ha pasado tres pueblos, tío. Es un espectáculo, de verdad, eh. Qué bonito, pero poco. Bueno, el último es este. Que lo voy a abrir. Que es un estuche. Hecho por ella, mira. ¿Veis? Que pone ahí stories. Sí, porque va... Esto es un estuche. Va con... No es Madre mía, qué trabajera. Madre mía, madre mía. ¿Tendrá tu casa de purpurina? Madre de mi vida, yo quiero ni pensar. Ay, qué bonito. Esta mujer. Madre mía, madre mía. Mira, chica. Mira. Hecho por ella, ¿eh? Pone love, love. Mira. Se un poquito. Mira. Mira, qué bonito tía. Mira, dulce momento. Bueno y no quiero deciros nada del pedazo de estuche ¿eh? que es shaker por todos lados. Mira lo que ha podido merecer esta mujer por ahí. Está cosido, muy madre mía. Qué trabajera. Mira lleva purpurina, lentejuela. Es un espectáculo, la verdad, eh A mí me encanta Esto es, vamos Qué bonito Madre de mi vida Chica, mira, es que es Lentejuela, lentejuela Y, y la purpurina Es que es súper fin, finita Qué bonito es Vamos, me ha dejado Qué bonito, eh es precioso, como ha hecho Me encanta. Qué bonito. Y esto. Es que todo. A ver qué te digo que me ha gustado más. Porque a mí me ha gustado todo un montón. Mira. Es que es espectacular, ¿eh? Eva. Chapo, me quito el sombrero, tía qué bonito todo, es que todo, esto me encanta, pero desde que, desde que estoy abriendo el, el paquete estoy diciendo, uy, oh, uy, oh. mira, esto es una idea estupendísima, lo que está hecho, esto esto, pues, bueno, esto es que mmm, me ha encantado, todo, porque los lo de esto, no me digáis a mí, que no son bonitos. Son espectaculares. El, la la Poké Letter es una pasada. El álbum es una pasada. Aquí hay tiempo. Madre de mi vida. Tened en cuenta que está hecha desde cero. eh Está cosida entera, que la estoy viendo. mira El álbum. Vamos. Es que es es que no vea es que todo todo aquí tengo guardado lo, lo que ahora voy a recortarlo también lo voy a mandar aquí la presentación vamos ya te digo que abrí la caja y se te llena de luz la casa en ¿eh? la cara la casa todo en el packaging y bueno ahora me voy a leer yo la cartita y ya pues yo te comento por whatsapp vale Eva. Muchísimas gracias por todo esto también, que me ha encantado. Es que no puedo decir que, que, que una cosa me haya gustado más que otra, porque es que todo me ha gustado mucho. Me ha llenado. A ver, me ha llenado la mesa, el suelo, porque tengo aquí la caja que he sacado cosas de aquí para poner en la caja. La vi yo, que estaba yo troquelando, la he llenado de cosas también. No me puedo, no me puedo mover, es que me la ha llenado entera. Es que todo, ya os digo Todo es a lo grande Mira, La cajita, bueno Es que no sé qué deciros Es que Estas niñas trabajan muy bien eh. De verdad te lo digo Que os paséis por su canal Y, y que le echéis un vistacito Que, que hace cosas Como estas, como esta Como todo lo que os he enseñado Yo creo que es espectacular Vosotros y a verla y ya me diréis se llama scrap chip con c chick eva y eva muchísimas gracias muchísimas gracias esto es un baño de color de verdad de color de sensaciones de mocarrones <ríe> y de un montón de de qué bonito Cuánto trabajo, cuánto cariño Muchísimas gracias Eva De verdad que es que esto es Si es que no, extrañé, que no, no, Es que no te vas a emocionar con esto Es que te tienes que emocionar O no te sangre por las venas Porque es que es, que es espe Un espectáculo Es que es un espectáculo Es súper no hay, no hay palabra que Que lo puedan definir de otra manera Tú sabes esta mujer es la trabajera que se ha dado para mandarme a mí este pedazo de cajón. Bueno, bueno, yo es que, es que si lo piensas tú dices, bueno, yo qué sé, es que de verdad, muchísimas gracias Eva, de verdad, de corazón, que me ha encantado todo, que no te puedo decir, esto me ha gustado más que lo... mentira, porque te mentiría todo me ha encantado y si tuviera que darte algo no te daría nada porque todo me ha gustado muchísimo te Dice, bueno, pues dame una cosa de las que menos te haya gustado no puedo me lo quedo todo, ¿vale? todo para mí porque todo me ha encantado y todo me ha maravillado muchas gracias, de verdad espero que os haya gustado ha sido un poquito largo pero es que merece la pena fijarse en cada detalle y y nada más pasaros por su canal eh, si queréis darme un like no me lo dais a mí yo solamente he hecho abrir los paquetes que ella ha elaborado en su casa se lo dais a ella pasar por su canal y si se lo dais allí en su canal os suscribís muchísimo mejor gracias a todas hasta pronto y cuidado chao